Navidad. Salud el camino! Hey, ¡Vamos caminando! A... ¡Mis hijos ya se graduaron en el Infotep! ¡Qué buen mecánico es mi muchacho! ¡Otra misión cumplida! Uh -huh. ¡El Infotep Tato! ¡Tú porque yo lo pago con gusto! ¡Vamos a ¡Vamos muchachos! ¡Vamos a celebrarlo! ¡En el Infotep nos comprometemos! ¡Llega la Navidad! ¡Que se hayan graduado en el Infotep! Es mi mejor regalo de Navidad.